En el vídeo anterior vimos cómo se podían calcular algunas medidas de centralización en vectores. Aquí vamos a calcular medidas de dispersión. Para ello vamos a crear un vector aleatorio con 11 elementos y que van del 1 al 100. Aquí tenemos sus elementos. Bueno, pues vamos a calcular cuál es el máximo de estos elementos. Para ello utilizamos el método MAX... Y nos dice que el valor máximo es 95, que lo podemos ver a ojo aquí, aunque cuando el vector sea mucho mayor, esto será muy difícil de ver a ojo y lo tendremos que calcular de esta forma. También lo podemos calcular utilizando la función max, que es simplemente otra forma de hacer lo mismo. Y vemos que nos devuelve lo mismo. Para calcular el mínimo utilizamos el método min, y nos dice que el valor mínimo es 10. Y si queremos calcular el rango de los valores que hay ahí, pues simplemente al máximo le tendremos que restar el mínimo. Y nos dice que la amplitud o rango de esos valores es 85. Sin embargo, eh, Numpy tiene una función especializada para calcular el rango, que es PTP. Le pasamos el vector y nos dice que nuevamente el rango es 85. Y ahora vamos a calcular la varianza utilizando esta fórmula que tenemos aquí. Vamos a ir calculándola poco a poco de la siguiente forma. Al vector a le vamos a restar la media de a. De esta manera obtenemos un nuevo vector. Este vector lo tenemos que elevar al cuadrado. Todos los elementos los tenemos que elevar al cuadrado. Tenemos que elevarlos al cuadrado... Y nos da un nuevo vector. Ahora tendremos que seguir con esta fórmula y los tenemos que sumar. Pues con la función sum, np, sum, lo sumamos. Y ya nos da un número. Y ahora tenemos que dividir entre el número de elementos que tiene el vector, que son 11. Pero bueno, lo podemos calcular con el atributo size. Y aquí tenemos nuestra varianza. Afortunadamente, NumPy no nos hace hacer esto en todos los casos porque hay una función que nos permite hacerlo rápidamente. np.bar del vector y vemos que nos da exactamente el mismo resultado. Bueno, esta varianza que acabamos de calcular es lo que se llama la varianza poblacional y luego tenemos también la cuasivarianza, que es esta misma fórmula, pero dividida entre n-1. Por defecto, numpy calcula la varianza dividiendo entre el número de datos. Sin embargo, podemos calcular también la cuasivarianza utilizando este modificador, que es el número de grados de libertad, degree of freedom. Y le decimos que el número de grados de libertad es 1, por lo tanto, en esta fórmula va a restar 1. De esta manera obtenemos este número que tenemos aquí. Para ver que efectivamente al restarle 1 a ese número, pues vamos a coger y le restaremos 1 al número total de datos. Y vemos que tenemos esto. Por defecto recordemos que nos va a calcular siempre la varianza poblacional. Y si hacemos la raíz cuadrada de este número, pues tendríamos la desviación típica. Y eso se puede hacer directamente con la función std y de nuevo esta función lo que calcula es la desviación típica poblacional la desviación típica muestral también llamada a veces cuasi desviación típica tiene que modificar el número de grados de libertad y ponerlo en 1. vemos una pequeña variación pero prácticamente cuando el número de datos es muy grande, las variaciones serán mínimas.